caballeros, el día de hoy vamos a hacerle un unboxing a un iPad del gobierno. Entonces. <risa> ¡Ay! Y en la, la célula. Pues a empezar. Entonces, vamos <risa> y caballeros. <risa> Ay, ahí se censura, se le hace base o alguna mierda Entonces vamos a destapar esta vaina, vea, usted la usted Esto ni siquiera es de tener cuidado, marico Usted sabe que el gobierno compra y compra de las cosas para que Esta tableta es tan chimba que usted la pone en modo avión y la puede usar de frisbee o sea, Detrás de la caja vienen las características, las características. Android 10, quad core, A1.3 Es el mismo procesador que tiene el reloj ¡Ja, <risa> Trasera de 5 megapíxeles, o sea, tiene una cámara de 5, pero nos vamos a llevar con una sorpresa cuando miremos que... Mm. Vean esa otra madera, está mm. como, o sea, si como a... raro, ve, eh. mira. Parece, parece pobrecito si se va a mí. Mire, mire, mire. Bueno, qué más viene, qué más viene, qué más viene. Uy, viene un puerto. ¡Viene un OTG! ¡Viene un, TG. Viene un OTG! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Y viene con cargador, esto los iPad no lo tienen, Apenas para mi tablet. Esta puta niña. Hola, ¡Ay! ¿Qué? Trae audífonos ¡Uy! Eso el iPhone no lo tiene. <risa> Vea, llegamos ya, estamos en el iPad 1032. Al menos nos da el placer de destaparle el papel. La puede regalar a la abuela, a sus hijos Sí, la abuela que necesita un celular así de grande Ah, y la una otra abuela, abuela Este, esta <risa> Y eso fue todo pues, No, venga, marica, vamos a encenderlo al menos, pobrecita Vamos a ver si, esta, si tiene al menos batería, ¿no? Sorprendente que tiene USB Uy bueno, eh, bueno, yo creo que vamos a hacer un corte Esto... Uy, saco no El botón, sirve, miren, miren ¿Sí sirve? sirve, mire, mire, ¿Sí sirve? Mire, mire, mire, mire, mire, mire. le doy acá ¡Ay! ¡Sí sirve! ¡Sí sirve! Bueno, ¡No este ¿Sabe qué se me ocurre? Usarla como de teleprompter. No sí, es malo. No es, no es mal uso, la verdad. La, sí, o sea, es que, a ver, es, una, es un panel de cuántas pulgadas? De, de 10 días, pulgadas. De es 10. un panel de 10 pulgadas. No, no es malo. Ah, sí, es, do, es doble SIM. Como buena tablet del gobierno, es doble SIM. Para el que quiera tener el WhatsApp Busini acá. Busini. Eh, esto era. Se puede ¿Tienes? utilizar de, de, de teleprompter Este es el uso más práctico que se le puede dar a una tableta En realidad, la Galaxy Tab eh, Si sí, ¿Sí? por el, la calidad del panel Que eso era lo que iba a decir, fuera de mamadera de gallo El panel no se ve un, un panel TN Si es IPS, lo que pasa es que es de una calidad De mierda ¿Sí? y que el material De la pantalla es reflectante como el putas. La verdad no voy a entrar a discutir las cámaras Solamente para videoconferencias. Para no, no, nada más Pero sabe que si sí me despertó la curiosidad, vamos a ver Bueno, lo que sí es que sí, se ve grande Y tú Tiene un flair ni el berraco, parece pura foto pero... Mire, lo que sí es que se ve grande y tiene buena tiene buen ángulo y la frontal podría ser peor me recuerda a la de la ipad Algo se está quemando. a todas las de las no de la olla pitadora <risa> pues nada esta es la crono vamos a ver qué uso le podemos dar pero sí de hecho lo que se me viene a la cabeza es eso para hacer teleprompting y cosas por el estilo trae cargador y audífonos la verdad eso es un plus que no se lo quita a nadie y pues es del gobierno que le quitamos <risa> gracias